Vamos a, eh, a hacer el ejercicio 8, que es eh, de, de los del final del tema, del tema 3, y eh, en este caso lo que nos pide es que busquemos la codificación eh, Huffman asociada a cada carácter de la frase, la pintura es poesía, muda, la poesía pintura ciega. Lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, a la hora de hacer el, la, la codificación es que eh, las letras mayúsculas son diferentes de las minúsculas, las letras acentuadas tienen distinta codificación que las no acentuadas, los espacios eh, en blanco, las comas, los puntos, los dos puntos, el punto y coma, etcétera, todos los signos de puntuación son un carácter igual que cualquier otro y por tanto también tenemos que incluirlo en la lista. Para poder eh, buscar la codificación asociada a cada uno de los caracteres de esa frase, lo que hacemos es contar el número de veces que aparecen cada uno de esos, caracter, de esos caracteres. Eh, y una vez que hemos contabilizado eh, la frecuencia de aparición de cada uno, la, eh, expresa, los expresamos o los ordenamos de mayor a menor eh, frecuencia de aparición con la única finalidad de que haya menos cruces en el árbol que vamos a construir. Podrían no ordenarse, pero sería luego más tíos hacer toda la estructura, con lo cual nosotros vamos a, um, a ordenarlos. Y una vez que están ordenados, eh, el proceso para construir el árbol es ir haciendo sumas dos a dos elementos, cogiendo siempre los dos elementos de menor tamaño. Eh, de menor tamaño. Entonces, eh, de men Sí, de menor frecuencia de aparición. perdón eh, En este caso, los valores más pequeños son todos los unos y lo que tenemos que hacer es eh, pues, sumar 2 a 2 cada uno de ellos. Voy a empezar por los de la esquina. 1 primero, primero. Eh, uno y 1 uno son 2. 1 y 1, 2. 1 y 1, 2. Uno y uno dos. Este 1 hay que sumarlo con uno de los doses, con lo cual lo podemos sumar con este, porque puesto que los doses son los valores más pequeños. Ahora los valores más pequeños que hay aquí son el do, los doses con lo cual sumamos 2 y 2, 4, 2 y 2, 4, 2 y 2, 4. Los valores más pequeños que hay son los treses por lo tanto los que hay que sumar son 3 de 3. Los sumamos con este, 6, los valores más pequeños ahora son los 4, con lo cual tenemos 4, 8, 4, 4, 8, 4 y 4, 8. Los valores que hay, los más pequeños, son estos 6, 6 y 6, 12. Y ahora todos los que quedan son 8, con lo cual vamos a sumar estos dos y estos 2 El valor más pequeño es el 8, que tendríamos que sumarlo con el 12. Este 16 con este otro, el 32 y por último. 52, que debe coincidir con el número de caracteres eh, que tiene la frase que estamos eh, codificando. Ahora, para poder buscar la codificación asociada a cada carácter, lo que vamos a hacer es recorrer el árbol desde el 52 hasta cada uno de los caracteres y vamos a, a asignar en cada nodo a la izquierda 0 y a la derecha 1. Podría ser al revés, pero siempre y cuando se hiciera todo el rato eh, la misma asignación. Nosotros hemos elegido 0 a la izquierda y 1 a la derecha. Y eso es lo que estamos, eh, con esos valores son los que estamos completando. Lo que quiero haceros notar, mientras eh, termino de completar esta vez, es que el código human eh, que estamos construyendo no es un código human único. Eh, evidentemente, el sensor y receptor, por ponerlo de alguna manera, tienen que, o, um, tienen que utilizar el mismo pero en el en en en en aula de clase nos ponemos a hacer eh, cada uno de forma de código ¿no? podrían salir ¿no? muchos códigos humanos diferentes, porque cuando ordenemos eh, las, las letras en otro orden diferente o a la, hora de, eh, a la hora de realizar las sumas, en vez de coger un 2, cojamos otro, evidentemente el número que vamos a obtener, eh, la codificación que vamos a obtener para un determinado carácter es eh, distinto. bueno Una vez que ya tenemos... Pero no hay problema. Mientras lo hayamos construido bien, eh, no hay problema. Ya tenemos eh, relleno todo el árbol. pues lo que vamos a hacer ahora es eh, ir a eh, buscar la codificación asociada a cada uno de esos caracteres y para eso lo que tenemos que eh, hacer es, se es seguir la ruta desde el 52 hasta cada uno de esos caracteres y lo vamos escribiendo. La A sería 00, que ya está ahí escrito, el espacio sería eh, 100, la P... 1 0 1 0 la E 1 0 1 1 la I sin acento 0 sería por aquí 0 1 0 0 0 1 0 0 la U igual pero acabado en 1 0 1 0 1 la S la S 0, 1, 1, 0, la T, 1, 1 y 3 ceros, la R igual que la anterior pero acabado en 1, la N ah, sería uno, uno cero, uno, cero, La O. La O eh, sería igual, pero acabado en uno. A ver, aquí. Uno, uno, cero, uno, uno. Eh, la I acentuada... Cero uno, uno uno cero, la L mayúscula 0, uno uno 1, la M <coughs> tres unos y tres ceros, la D tres unos cero cero uno, la L tres unos cero uno cero la C igual pero acabado 1, la G 4 unos y los ceros, la coma 4 unos 0 1, uno. el punto y coma 5 unos 0 y el punto 6 unos. Si hemos hecho bien el proceso, lo que va a ocurrir es que eh, ninguna codificación que tenga eh, más de 2 bits tendrá sus 2 bits más, más significativos con este valor. Es decir, ninguna de estas combinaciones empieza por 0,0, eh, tampoco ninguna de las de 4, 5 o 6 empiezan por 1, 0, 0. ninguna de las de eh, más de cuatro caracteres empieza por cualquiera de, de estas eh, combinaciones o ninguna de las de seis empieza por ninguna de estas de cinco combinaciones. Eso quiere decir que hemos construido el código de forma correcta y que se podrá decodificar. Y lo que buscábamos era esta uh, combinación asociada a cada uno de los caracteres de la frase eh, que lo que hemos conseguido es que el mensaje ocupe menos sin perder eh, calidad.